A la y los medios de comunicación ya les daremos pelo, pero otra ocasión. No me lo contéis a mí. Eh... ¿Cuándo está prevista la próxima de la no fecha todavía? No hay previsión. Mañana tarde. salís en Torralavega. Esta tarde nos reunimos el comité de empresa, en el, el interno, en la, la mañana. De las y mañana tenemos manifestación ¿Vale? por Torralavega a las 6 de la tarde. Ahí estáis todos los delegados en unidad de acción, ¿no? Sí, el comité sí, sí, con sigue el comité unido, periódico. la plantilla sigue unida al 100%, 16 días, pero como si fuese el primero. Bueno, eso es clave. Se el ha movilizado un... también el fondo de resistencia, ¿no? El, el... Eso es el... de un... un grupo sí. sindical, sí así vale. que eso es ajeno a, a la negociación Ok, pues ánimo Mi teléfono, el de Eugenia, el de Gustavo ¿verdad? Recuerda lo que haga falta vale, Muy bien, hasta luego Álvaro Fernández nos va a contar por qué hay aquí más de 400 personas congregadas a la puerta del Parlamento de Cantabria reivindicando un convenio digno por un trato laboral digno también. Así que Álvaro, todo para ti. Dinos, día di a los ciudadanos de Cantabria, por qué estáis aquí y por qué se os congregáis a la puerta del Parlamento de Cantabria. Bueno, hemos venido para trasladar la propuesta que traemos desde Torrela Vegas. Como sabéis, Aspla es una empresa a nivel regional y nacional modélica y queremos, como bien dices tú, y reza la pancarta, un digno y que el trato laboral mejore. Eso es lo que trasladamos al Parlamento regional para que sus representantes nos echen una mano para desbloquear esta situación que después de 11 meses de negociación, la empresa y unos, unos beneficios que han sido récord en la empresa, no nos quiere reconocer y no quiere firmar un acuerdo en el cual la revisión sí o sí tiene que ser con el IPC actividad. A partir de ahí hablamos de todos los demás puntos que llevamos. ¿Y cuántos días lleváis de huelga? 16 días hace hoy, el domingo 29 hemos empezado la huelga y desde luego lo que la empresa no contaba es que íbamos a tener el apoyo 100% de la plantilla de producción y todo el respaldo que tenemos de como podéis ver toda esta manifestación que hemos traído hasta aquí para, como bien he dicho antes, manifestar a los políticos que tomen cartas en el asunto y nos ayuden a desbloquear esta situación. Y ningún político se ha puesto en contacto con vosotros para sentaros, para mediar, para intentar solucionar esta, este problema que lleváis ya 16 días de huelga, 16 días suspendidos, como quien dice, de empleo y sueldo. Eh, no, eso por supuesto. Eh, a ver, Porque para... las hipotecas hay que pagarlas, eso o sea que para... la situación sí, es muy más, grave más, cuando lleváis 16 días en la calle sin trabajar, que este mes veréis recortadas vuestras nóminas. Si solo fuese en las hipotecas, ni tan mal, pero es el día a día en la bolsa de la cobra, que es el mismo sueldo, pero todos sabemos cómo está el IPC, pues entonces ese mismo sueldo ahora da para menos. Entonces es lo que tratamos de reivindicar con esta devolución y, y esta huelga, que como bien has dicho, Seis días y estaremos aquí los días que falta hasta que nos haga caso la empresa. Bueno, ya esto hay que destacar que la comarca del Besaya es una de las comarcas que más ha sufrido que vamos por Torre la vega lo hemos dicho muchas veces, y solamente se ve se vende, se vende, se vende, se vende, se alquila, se alquila, se alquila. Sois uno de los pilares en cuestión de oferta laboral y de trabajos en esa comarca que poco a poco se va muriendo y lo que no se puede permitir es que Aspla se acabe de morir y que se tomen medidas de manera urgente para lo que pedís, un convenio digno. Eso es, y a partir de ahí decir que ASPLA no se va a morir porque el, hecho, el, hecho, el mero hecho de que el año pasado haya obtenido récord de beneficios es muy significativo de, la, de que la empresa es puntera y por esto no se va a morir. Y es precisamente lo que queremos trasladar a nuestros, consej a nuestros consejeros, al patrón y a, y a toda la dirección. Que por esto ASPLA puede seguir adelante muchos por eso se va a utilizar. Con récord de beneficios es la buena gestión que haya podido tener la dirección, pero desde luego sin el trabajo de los obreros y de las obreras, eso no hubiese sido posible y ahí está, un, un, un récord histórico en beneficios que seguro que va a seguir creciendo y lo que la plantilla no está dispuesta es que con esos beneficios a nosotros nos quieran recortar. Bueno, ¿y cuántos empleados estáis, cuánta plantilla sois en Aspla? Somos 485 arriba-abajo, 135 pertenecen a la, al personal de oficinas y el resto de los 350 a la plantilla de producción. O sea, estamos hablando casi de 500 puestos de trabajo, que no es ninguna tontería, y estamos hablando de una empresa que ha obtenido unos beneficios récord. Creo que no es mucho pedir un salario digno y no es mucho pedir dignidad laboral ahora que nos dan tantas lecciones Eso es, el trato laboral es otra de las de las ¿Pero eh, nos tratan mal? No, no, no, no el trato laboral no quiere decir que nos traten mal, el trato laboral se puede mejorar muy mucho, lo que pasa, lo que pasa es que ellos emplean la, la normativa de aquí en quien manda soy yo y se hace lo que yo diga. Ya lo, ya lo he trasladado en otros medios, hay compañeros en Reocín por ejemplo, que se les, eh, se les tienen que desplazar medio kilómetro hasta su puesto de trabajo, hemos dado opciones y... y y a la empresa le hemos trasladado que se pueden tomar alternativas para mejorar esos recesos y no hacer nada ¿Por ¿Qué? Porque vienen nosotros. Llegan a las taquillas cuando llueve y hace viento con la ropa empapada y a las 8 horas a su vuelta de cuando han terminado el turno tienen que volver a ponerse la ropa empapada y así no ser. Las parrillas, por ejemplo, se les da hay cambios en los sistemas de parrillas que son muy mejorables, se les hacen propuestas y tampoco acceden, tiene que ser lo que ellos digan. Hay máquinas, por ejemplo, que están trabajando fines de semana, mañana, tarde y noche. Y las noches, los compañeros que hacemos noches, que se pide alguno un cambio para ir por la mañana porque se sabe que la máquina va a estar parada donde tiene que ir él, y no se le cambia ese sistema de trabajo y entonces a partir de ahí cuando llega por la noche se encuentra que por la mañana ha estado la máquina parada y él tiene que ir de noche cuando perfectamente podía haber ido de mañana eh, desde hace unos años para acá con el nuevo jefe de personal sí o sí las vacaciones hay que gastarlas en el año en curso cuando llevamos 55 años que la gente deja uno dos o tres días de un año para otro por necesidades que pueda surgir nunca ha pasado a nadie seguro a que a nadie le han dado con el nuevo jefe de personal que tenemos en fábrica ha sido el ordeno y mando. Y el de blanco tiene que ser blanco y no así. Hay un término medio, si hemos funcionado bien durante 55 años, no tiene por qué pues, verse esto ahora empeorado ni, ni que nos perjudique a los demás. La conciliación tiene que llevarse a cabo en todos los planos. Bueno, pues aquí Álvaro y todo, pues sí, casi 400 personas, si no me equivoco en muchas, están aquí. Para pedir un convenio digno. ¿Vosotros creéis que si el gobierno de Cantabria intercede entre la empresa y los trabajadores, esto se desbloquea y se puede llegar a un buen acuerdo? Lo que creemos y estamos seguros es que la dirección de la empresa es la que tiene la llave. A partir de ahí, nosotros vamos a seguir con nuestra reivindicación el tiempo que haga falta. Bueno, pues aquí están los vecinos de la Vega, los vecinos de Cantabria pidiendo una reivindicación muy justa y os animo a todos a compartir este vídeo para ver si se enteran nuestros representantes políticos y hacen algo por estos trabajadores de la comarca del Besaya, una de las comarcas más castigadas en cuanto a empleo. Así que pues nada Álvaro, muchas suerte.